no me ven Buongiorno cari amigo, da Pablo el giorno de hoy doy el benvenuti a todas las personas que se han inscrito a este canal y a las personas que ya si son en el canal, e, miles gracias a tutti, a tutti el giorno de hoy yo voy a fare como puede guardar, y por datos puestos elásticos que cosa voy a fare voy a fare unos ejercicios para potencializar la gambe la gambe aunque habrá un ejercicio que te ayuda a potencializar el glúteo estos ejercicios te, te servirán para mejorar tu performance si tú yoga basque balabolo que medio que fares estos ejercicios y si tú no fai los ejercicios, no yoga balabolo ni basque lo fai a casa Habrá tu tu gamba tónica a posto estos ejercicios son eficaces tú lo, tú lo repites al menos de 2 a 3 volte a 7 manas voy a hacer un circuito ¿cómo lo faccio voy a hacer 30 segundos de digamos de trabajo, de esfuerzo con 15 segundos de recupero tú prende la banda que sea más adapta a tu condición física por ejemplo esta, la nera a 5 puntini es, la, es, la, es, la, es la, más, la más resistente después, después, después se acende con la, con la blu que tiene 4 después con la verde y después la, la rosa, me cata la, la yala, la yala que es la chata, pero hoy vamos a, voy a elaborar con la, con la nera y con la blue, ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento en nuestro cuerpo nuestro para hacer estos ejercicios de eh, perlegamba gamba, para tonificar y potencializar la gamba, no dimenticarte de cuando de, de para hacer estos ejercicios hacer un buen riscaldamento riscaldamento riscaldamento porque si no te fai mal ok qué vamos a hacer qué vamos a hacer <risa> vamos a parar un poquito de, de corseta corsa, corsa corsa corsa corsa corsa así sale el batito cardíaco así sale <risa> el batito cardíaco ok ok otros ejercicios otros ejercicios para potencializar la gambe la gambe con el elástico ok perfecto perfecto yo creo que ya estamos así aunque tú puedes hacer más rescaldamiento. escaldamento pure pero vamos a hacerle 30 jumping ya acueste tú me cale 30 jumping ya ok vamos a hacer 30 jumping ya iniciamos con los, nuestros ejercicios 3 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 in pie, uno, 3 4 5 cinco, seis, siete, 9 10 più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ok, un poquito de skipping, skipping 3 2 1 inicia. 1, 2, 3, 4, 5, seis, 7, 8, 9, 10. Nuestro batito cardíaco ha salido. Ok. Me preparo. Me preparo con la con, la, con las bandas elásticas. Vamos a meter la cua. Metacoa. Esta es resistente. Vamos a elaborar hoy el con la con la nera y con la. Y con la blue Voy a meter mi timer. Como deto prima. 30 segundos de laboro o de esfuerzo con 15 segundos de recupero Vamos a iniciar nuestro primo con Voy a meter mi timer para farlo. Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio, el squat. Ok, prepárate. 3 2 1 ¡Vía! 4, 3, 2, 1, 0. Puedes guardar, guarda. Salgo. Salgo. Abro grande el elástico. Salgo. Ta. Que el ginocchio no supere la punta del pie. Abro. Abro el elástico. Abro el elástico. Abro el elástico. Abro el elástico. Sí. sí, sí. ok, perfecto perfecto nuestro próximo ejercicio que propongo vamos a expostarnos de destra a sinistra, ok me exposto, me exposto, debo y me exposto, de la de qua, guarda guarda, uno due tres, Va. uno due tres, uno, 2, tres, vale, tres, tres, tres. Vale. La idea es postarse, es postarse, es postarse. Puedes colocar la mano avante, en dietro, siempre con el elástico. Ah, que el ginocchio no supere la punta del pie. Ok, vamos a fare nuestro próximo. Abro, kyudo, abro, kyudo. Auro chiudo, piego ginocchio. Auro chiudo. Continua, continua. Okay. vamos a cambiar de gamba de elástico. Que esto ya vamos a parar un poquito de cuadricipitis. pues lento, lento, lento. Uf. Punta verso, verso de mes. Guarda, guarda como se contrae. Continúa, continúa, continúa. Ok, voy a cambiar. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Sí, prepárate. Siempre elaboro per el cuadricipite, así potencializamos nuestro cambio. tras Un segundo, torna indietro. Un segundo, torna indietro. Un segundo, torna indietro. Un segundo, no hay Ta, pierdo ni de Ta. Pero ni ta. Cierto que si tú lo no haces con la banda nera, hay ancora più, e più resistencia. Ta, Puesto. Ta. ta, ta, ta, ta. Ok, nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer puesto. Andiamo, andiamo. andiamo, andiamo. Preparate. 3, 2, 1, via. Usa las manos. Usa las manos. ta ta. eh. nuestro próximo, vamos a hacer esto, su, Halo con este primo, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, su la gamba, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, Dietro Dietro Dietro Dietro Amortiguo Cambio, cambio Va Uno Su Su su, su, su, su, su, su, su, su, su, una gamba va a pegar. Me ayudo con la mano, me ayudo con la mano. Sí, sí, sí, ok. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer este, Vale. Este. dietro. Piego el ginocchio. Piego el ginocchio. Lentamente. Ta. Ta. Hazlo como la hora palieta. Ta. Ta. ¿Te puedes farlo. De prender el muro. Sí. Cueste, está Si. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. sí. sí. sí. Sí, sí. Estamos elaborando la parte posterior. Sí, sí, sí. Ok. Cambio, cambio, cambio. Piego. Va. Uno. Due. Ecolo es. Sí, tira, tira. Si lo paso con el nero, siento que resistencia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Abro tapetín. Abro tapetín. Hago con uno, vale. Solo uno. Punta verso de T. Verso de M. Su, su, su. Mantente, mantente. Pinza, mete la tierra. Ah, decente. Ah, resiste. Sí. Sí. Sí. Sí. sí. Ok. Presente la fatiga. Cambio de gamba, cambio de gamba, con cuesta. Cambio. Prepárate. Prepárate. Tres, dos, dos, uno, día. Ta. Ta. No cae a tierra. No cae a tierra, no cae, no cae, c, c, c, c, c, ah, ah, bravo, bravo, bravo, continúa vamos potencializando nuestra nuestra gambe. Adesso. Este del lato. que vamos a fare? Vamos a fare con questa Tiro la punta verso de me. Prepárate. 3. 2. 1. Vía. Se sente, no? Se sente. Forza. Forza. Guarda como se sente. Ah, la fatiga. Ah. Ah. Ah. Andiamo, andiamo, sí, si. sí, si. sí, si. sí. Si. Ok Cambio de lato, cambio de lato, cambio de lato. Punta, punta, verso de té. Me preparo. Último esfuerzo, último esfuerzo. Va. Un, dai. Punta verso de mí. <risa> ah, ah, ah. <risa> ya acepto la fatiga eh, eh, en la gamba cuando estos elásticos si son otros ejercicios que tú puedes hacer con el elástico son millares de ejercicios que tú puedes hacer con el elástico no solamente para, para las gamas para el brazo, para el abdomen para todo el cuerpo gracias a todos por guardar estos ejercicios te consiglio de hacerlo al menos de dos a 3 vueltas de semana, modifica la resistencia con el color del elástico. Y no te dimentiques de, de flasharme un comentario, y si aún no te has inscrito, ni se ha activado aún la campanita, suscríbete a eso. De fuore, Pablo.